Hola, soy la Yasmín, en un pis de cuatro y ahora os enseñaré el meu pis. Bé, bueno, de primera tenemos aquí la habitación y desde aquí tenemos eh, la cuina y el manchado y la sala Hola, soy Leire y vivo en un módulo individual. Tiene una mica de todo. de la tranquilidad de no vivir dentro de la ciudad. Hay salas de estudio. Tiene el ambiente universitario. Tiene un montón de estudiantes internacionales o aquí. Sea es muy fácil compaginar los dos mundos. A lot of things to do here. Tenemos la piscina, las pistas de básquet. También de fútbol y voleibol. En 30 minutos puedes estar en Barcelona, pero puedes sentir que estás viviendo en un país separado. Las instalaciones estarán disponibles si lo permiten las restricciones.